Queremos comenzar este bloque proponiéndoles, como ya hemos hecho en otras oportunidades, la idea de mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque la actividad física genera buena salud. Y es por eso que desde Contenidos en Casa TV, les proponemos esta serie de actividades con el cuerpo para realizar en casa. Bueno, ¿cómo están chicos, chicas? Eh, en esta cuarentena que no tenemos que quedar en casa es importante que nos sigamos moviendo, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña clase, vamos a usar una botella de agua para hidratarnos, una soga, bien reforzada, por las dudas, y una toalla para no ensuciarnos y poder tirarnos en el piso tranquilamente. Bien, arrancamos con un poquito de movilidad, ya que estamos eh, totalmente fríos, ¿sí? Nos acostamos, giro con la espalda pegada, los hombros en el piso, cuatro veces para cada lado, me levanto rodilla adelante voy atrás, voy adelante 4 con una 4 con la otra en posición de las manos y las rodillas apoyadas cruzo por abajo 4 con el lado Bien, segunda parte de la rutina arrancamos en la toalla abdominales sí, completos hasta arriba 10 me doy vuelta Apoyo las manos, espalda derecha, pies estirados, pongo ahí para cuánto ver, llevo rodilla al pecho, 5 más 5, en total 10. Manos a los hombros, 5 más 5, 10. Me paro, me apoyo en un pie equilibrio. Levanto rodilla, voy atrás, voy adelante. 5 con una. 5. Para esta parte de la rutina vamos a hacer 5 ejercicios por 5 vueltas y 10 repeticiones cada uno. Yo voy a mostrar todos, ¿sí? eh, sin pausa los voy a mostrar, pero después cada uno le da la pausa que necesite. Minuto, minuto y medio, eso no importa, es importante hacerlo con buena técnica. Arrancamos, flexiones de brazo. 10. Giro en plancha. 5 para cada lado puentes a dos piernas apoyo con los talones 10 agarro la soga bien fuerte remo ¿sí? espalda derecha, codos hacia atrás 10 último ejercicio posición de sentadilla toco el salto y es también. Muchas gracias, profe. Gracias por aportarnos esta rutina de ejercicios que podemos hacer ahí en casa. Muchas gracias.